A mí, a mí, a mí. Nos están robando el agua, este no es el paraíso que dicen algunas personas, nos están robando el agua, las niñas nos tienen todos secos y ya basta de esta cuestión, el río no llega a ninguna parte. Jefe, Hola, ¿qué, tal? ¿qué tal el show? Cuéntanos cuáles son tus impresiones. Bien, la verdad que estuvo súper bueno, nunca, me, nunca habíamos tocado aquí y la verdad que lo pasamos súper bien. Muy lindo el escenario, además, bacán la gente, muy lindo. Dan ganas que estuviese más cerca, pero bueno. ¿Qué bien. te pareció que en tu show hubiese también una manifestación referente al robo del agua? Y todo. Claro, o sea, va más, va más allá de lo, de lo político también, que es como que creo yo que al final siempre la gente piensa eso, ¿cachai? Pero lo lindo era que es algo ambiental, lo cual nos ataña a todos y es. Justamente es la, la, lo que se busca con el prueba digamos, esta cuestión va más allá, la izquierda va más allá, la derecha va más allá, lo político es una cosa de, digamos, de sentido común y eso ese tema de la sequía y el saqueo del agua digamos que sucede acá y en la gran, gran parte de Chile es una verdad que tenemos que ser conscientes, así que muy bien por ello, además.